De ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre el último lanzamiento de una compañía muy querida que se llama Realme y para eso esperamos que hoy se nos una ojalá David que es alguien que representa a Realme en Colombia y que de hecho la última vez no solo lo representó sino que estuvo en el lanzamiento con otro personaje muy querido aquí en Techcetera que es Tato Ramírez. No sé si ustedes se acuerdan, hace un tiempo nosotros inclusive estábamos en pantalleros de radioactiva y eso es algo que nos ayudó mucho, efectivamente. La idea hoy es hablar sobre el C15. Ah, y aquí ya vemos a Real Colombia. Solo, solamente esperamos que... ¡Eso! Ya David nos pidió... Y en contados instantes lo tendremos con nosotros. Lo cual es fantástico. No sé si recuerdan. Oh, ahí está el mismísimo. ¿Cómo está, David? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estamos de sonido y demás? Porque creo que con mis bots are pronto. Buenísimo, buenísimo. Me encanta eso. Y, está, y estamos listos para hablar de productos, ¿no? Porque ustedes últimamente lanzaron no uno, ni dos, sino sí, tres sí, productos. Sí, sí. La medio, la medio pendejada. Tres productos. Lanzamos tres productos. Estamos muy felices por eso. Estamos muy orgullosos de traer un nuevo portafolio de, de serie en cuanto a terminales y también en cuanto a relojes inteligentes, como el que usted tiene atrás en la pantalla. Espectacular. Ese es el Watch S Pro de nosotros, que fue lanzado el martes, el miércoles 24, hace dos días. Acabadito de sacar del horno, ¿no? Y no, no tenemos el Pro y el Watch S, ¿no? O sea, un, la primera. Tenemos. Que... Cuente, cuente. La serie S, la serie S de, de Smartwatches de Realme eh, contiene, sí, no diría que el hermanito menor, porque de hecho es un muy potente reloj inteligente y el Watches Pro ya incluye un, una función adicional de entrenamiento y es el, el, el modo natación para a quienes les encanta eh, salir en, en, aguas, en aguas abiertas o en la piscina, a entrenar y, y, y pues ser competitivos y, y, y medir qué tan lejos o qué tanto están eh, en su entrenamiento. Bueno, el Watches Pro... Como decía Tato, inclusive para nadar de río, sin ningún problema, ¿sí o no? ...sferas de, de resistencia al agua gracias a nuestra certificación IP68, lo cual estamos bastante orgullosos y, y bueno, eso, eso es de las novedades que, que trajimos para los colombianos aquí en Real me Bueno, nos vamos a volver un segundo al C15 y lo primero es ¿Quién es el usuario del C15? cuéntenoslo todo. El C15 que aquí lo tengo en las manos, los dos eh, colores que trajimos para el país, el plata níquel y el, y el azul. Básicamente es un tipo de usuario joven, es un tipo de usuario del cual tiene que estar por fuera todo el tiempo y no, neces y no tiene tiempo necesita de un celular que le provea libertad en cuanto a consumo energético, en cuanto a rendimiento energético, sí. Estamos hablando de un teléfono que tiene 6000 mAh de batería, lo cual nos va a garantizar que la duración de la batería sea suficiente para el resto del día. Eh, básicamente puede estar prendido sin ningún inconveniente en, en modo stand-by hasta 48 días lo cual eh, es, un, es bastante para ese tipo de batería. Y también encontramos unos modos de ahorro de batería, modo ahorro de energía y modo super ahorro de energía también, que nos va a garantizar de pronto exprimir al máximo la batería del dispositivo en los momentos que más lo necesitemos. ¿Cuántos días más o menos vamos a tener? Eh? Así a grandes rasgos, David. Días... Eh, como dije, actualmente, eh, y si de pronto el teléfono necesita estar encendido eh, por una buena cantidad de tiempo, 48 días encendido en modo Stand-by, nos puede, nos puede garantizar el dispositivo. Ya si lo estamos usando completamente eh, durante el día, nos aguanta 11 horas de llamadas vía celular. De pronto nos aguanta también unas eh, 20, perdón, 11 horas, no, 44 horas de llamada. Ah, por eso yo pregunté de nuevo, se me hizo raro porque es que 6.000 es una perdón. cantidad absurda. Exactamente, sí. Y también unas 26.8 horas en cuanto a YouTube. Si estamos de pronto viendo contenidos, videos en YouTube, en multimedia, lo cual requiere bastante rendimiento del celular, ¿no? Porque no solo estamos... Eh, adquiriendo la energía y el rendimiento por, en cuanto a eh, contenido multimedia sino también el tema del streaming vía internet eh, eh, también hace un desgaste importante de la batería ¿no? entonces unas 26.8 horas del dispositivo en, en, cuanto a, en cuanto a reproducción de video en YouTube sí la, la, la logra bastante también estamos hablando de una cantidad de horas eh, en cuanto a llamadas celulares, como lo dije unas 44 horas de llamadas celulares bastante, así que nos podemos estar, queremos darle la tranquilidad a todos los usuarios de Realme de que con el C15 no van a tener ningún inconveniente eh, en cuanto a carga y demás. Mejor dicho, batería para rato, pero bueno, hablemos de la cámara, ¿sí? Porque yo veo que este C11 tiene una escuela diferente, ¿no? O sea, C15, hablamos... C15. C15, qué pena, tiene una escuela diferente, ¿no? Porque todavía estamos hablando de cámaras blanco y negro, de son cuatro, o sea, del sensor primario de 13, de 8 megapíxeles y dos camaritas más, ¿no? Cuéntenos, o sea, qué puedo y qué no puedo hacer con, con, con, con el C15. Creo que la podríamos estar eliminando el que no puedo hacer con las cámaras todo del C15. Todo se CX. puede, eh, o sea, es un todoterreno. Todo se puede. Es un todoterreno en cuanto a fotografía y video. En cuanto a fotografía, encontramos pues, este sistema de Quadcam de, del C15. Tenemos unos lentes bien especiales. Eh, por primera vez, incluimos entonces en la serie C un set de cuatro cámaras y por primera vez estamos introduciendo el lente en modo retro. Lente retro. ¿Qué quiere decir este lente retro? Simplemente el lente nos va a capturar esas, foto, esas fotografías de pronto con una tonalidad un poco, un poco vintage. Ese término eh, últimamente diría, llamativo en las redes sociales por el tema de los filtros. Nos va a dar un, un tema de un poquito de desgaste, en, eh, no solo los colores, sino también la calidad de la fotografía, lo cual hace ver un poco eh, y suena un poco contrario, le hace contraste a la palabra, pero suena moderno, gracias a la tendencia de la fotografía últimamente y de los filtros que tenemos en redes sociales últimamente. También tenemos un, un lente blanco y negro, el cual nos hace dedicado, el cual nos hace... Muy bien, a quienes nos encanta, yo soy amante de la fotografía en blanco y negro, eh, me encanta esa gama de, pues esa gama no, las, las tonalidades completamente negras o completamente blancas en nuestras, en nuestras fotografías, eh, ese contraste siento que, que personalmente es algo, es algo bastante llamativo e interesante, y bueno, ya yendo más adelante, tenemos también un lente gran angular, Sí, nos va a dar de pronto un poco más de espacio, ya no vamos a tener que preocuparnos por de pronto eh, decirle a la familia que si estamos aquí toda la familia reunidos para una foto, el grupo de amigos, pero entonces es así de grande nuestra familia y grupo de amigos, pero estamos así en la foto, en el encuadre, nada más obturamos el, el, el lente gran angular y ya podemos caber todos en la foto sin necesidad de corrernos para que, y apeñuscarnos para que todos quepamos y más hoy en día con el tema del distanciamiento social, ¿no? Bueno, eso, eso está fantástico, David, pero hay algo que todo el mundo se pregunta y es, ¿servirá para jugar? O sea, ¿los gamers tienen cabida en el C15 o no? Claramente, de la mano de Qualcomm, eh, nosotros estamos introduciendo el chipset Snapdragon 460, el cual nos da un muy buen rendimiento, no solo en performance para los videojuegos, no solo en el tema de multimedia, y reproducción de gráficos, sino también en el tema de consumo energético, ¿no? Creo que este, este es un muy, muy buen maridaje que le podemos hacer tanto al, al tema de reproducción de video y, y contenido multimedia como al tema energético en, en, en un dispositivo con una gran batería como es la del C15. Bueno, me encanta, me encanta. Y ahora hablemos de el sucesor de este, ¿no? El Watch S. El sucesor de este también, el que tenemos usted y yo en este momento, entonces estamos hablando del Watch S, este amiguito que tengo acá en, en las manos en este momento. Eh, el Watch S, bueno, es un, es un dispositivo que lo más interesante de él es el rendimiento energético que provee este dispositivo. Con él ya no nos tenemos que preocupar por el tema de estarlo cargando de pronto, cada día de por medio, cada dos días, cada tres días, cada cuatro días. No, este dispositivo de verdad nos garantiza una vida útil de batería de hasta 15 días sin necesidad de carga, lo cual es bastante considerable hoy en día. Pues que tal vez a nosotros eh, yo suelo olvidarme mucho de las de, de, de esa clase de detalles como pagar facturas y demás. Entonces eh, <risa> se me olvida el tema de carga, de el tema de carga de, del dispositivo, no? Hasta que cuando ya vibra, y bueno, hay que cargarlo. Creo que 15 días es bastante, es bastante razonable para este tipo de dispositivos eh, en el segmento, ¿no? Otra cosa sí, vale. importante ya, ya de, en cuanto a este dispositivo es que por primera vez, claro, ya Realme se está saliendo un poco del de tema de la pantalla cuadrada, el tema de las pantallas pequeñas y ya está yendo un poco más a las pantallas un poco más grandes. Es 157% más de pantalla en un, en un smartwatch un reloj inteligente, lo cual nos va a dar una visibilidad un poco más eh, de un poco más en la visibilidad de nuestras notificaciones, de nuestra actividad cardíaca, que también es capaz de monitorear, también es capaz de monitorear en tiempo real el tema de nuestros niveles de oxígeno en la sangre, muy importante por estos días eh, últimamente. Y bueno, claro, también tenemos un COVID, tema de con el Covid, es, con lo de con, con lo del planos. Covid, exactamente. <risas> <risas> y bueno, lo más, lo más interesante de, de este son también los modos de entrenamiento que tenemos. En este ya vamos a encontrar eh, eh, unos 15 modos de entrenamiento. Los más comunes que, que típicamente una persona hace, el tema de correr, el tema, yo personalmente soy un corredor, a mí me gusta correr, me gusta montar bicicleta y los dos modos los tiene claramente, bicicleta y correr tanto interior como exterior. Tiene el tema de remo, eh, para quienes les encanta practicar eh, de pronto el remo, ya sea en el gimnasio, ya sea afuera, en las aguas. Eh, también de pronto el tema del yoga, para quienes les encanta practicar yoga, el tema también. Hay diferentes modalidades de, de, de entreno que puede monitorear nuestro dispositivo, lo cual es muy útil, ¿no? Bueno, no David, solo el tema, entonces... Aquí están okay. que preguntan. Perdón, ya estaba... Aquí están que preguntan cosas. Lo, claro. lo primero es ¿Cuál es el tamaño que tiene el Watch S? El tamaño de este dispositivo. Bueno, tenemos una gran pantalla, los dos dispositivos, porque aquí tengo el otro en la mano también, ¿no? Y aquí podemos estar viendo Realme Okay. Tenemos una pantalla de pulgada .3. Ya es, como dije, 157% más comparada con el antecesor. El antecesor es un poco más pequeño. Eh, y pues de pantalla cuadrada, ¿no? Ya entonces estamos encontrando un tema de un cuerpo eh, en aluminio, lo hace bastante resistente, y ya tenemos el tema del Gorilla Glass eh, en tercera generación, lo cual también es bastante ideal para este tipo de pantallas grandes, ¿no? Este tipo de pantallas grandes suelen accidentalmente golpearse eh, de pronto contra una mesa, de pronto contra una pared, contra... sí. Y este tipo de resistencia es muy importante en, en estos dispositivos para que duren y además para garantizar el tema del certificado IP68. Aquí están preguntando qué tipo de pantallas son tanto en el C15 como en los dos relojes. Si es AMOLED, IPS, ¿cuál, cuál es la pantalla? La pantalla en el C15, estamos hablando de una pantalla Full HD Plus. Y de pronto también en el en el eh, Watches Pro, estamos hablando de una pantalla AMOLED. Ok, ¿y en el Watches? Digo, en el Watches, PS. IPS. IPS, sí. listo. Re ah. Resuelto. Ahora, están preguntando si los dos son resistentes al agua. Creo que solamente el Watches los Pro Los dos. Es... Ah, bueno, los dos. No, los dos cuentan con resistencia al agua. Cinco atmósferas de, de resistencia al agua. Buenísimo, buenísimo. Una colega... Angélica Casallas está preguntando si ya lo estamos probando. La respuesta es no, pero antes de que David wow. diga cualquier cosa, esperamos que llegue muy pronto. ¿Cuáles de todos? ¿Cuáles de todos estamos, estamos, eh, estamos esperando? Al parecer todos, todos, para informar a la audiencia. Wow. Pero bueno, David, hay una pregunta espinosa que nos, que nos llegó en redes y es ¿Cuántas aplicaciones corren sobre el reloj? Sobre el reloj, bueno, en ese orden de ideas es bastante espinosa porque tenemos de momento aplicaciones propias. Si ¿sí? tenemos funciones propias, no estamos hablando de una tecnología completamente desarrollada en un, en un reloj que nos vaya a correr o dar para responder mensajes. ¿no? El tema de estos relojes es, sirve más para recepción de eh, notificaciones y para también eh, notificarnos de recordarnos para estar activos, de pronto recordarnos de tomar agua, también el tema de, de, de monitoreo de, de ciertas eh, métricas de salud y demás. Instalar las aplicaciones, estamos trabajando en ello de, mediante nuestra aplicación Realme Link, que está disponible para todas las tiendas de, de dispositivos inteligentes como iOS, Android, eh, en el Play Store. Ok, otra de las preguntas que nos llegó el día del lanzamiento es, así fácilmente, ¿cuál es la diferencia entre el Watch S y el Watch es pro? ¿Qué hace al pro profesional? ¿Qué hace al pro profesional? Es una muy buena pregunta. Eh, si tú los ves a simple vista, eh, parecen lo mismo, no son lo mismo. La parte trasera, no sé si la alcanzas a ver, los sensores están configurados completamente diferente, aunque tienen la misma clase de sensores. Eh, son los sensores líderes en la industria para el tema de la medición de eh, los niveles de oxígeno y también las pulsaciones. El diseño va a cambiar un poco. si Tú ves, y el color, no sé si la cámara alcanza a enfocar, va a cambiar un poco. Este es el Watch S y este es el Watch S Pro, completamente negro. Ya le da un look más elegante. El Watch S es, es un look completamente metálico, lo cual yo diría que le da un look eh, más bien deportivo. Eh, los dos cuentan con su correa en, en caucho, negra completamente. Pero la gran diferencia viene en el GPS. El Watch S Pro cuenta con, con GPS para quienes eh, específicamente quieren salir de pronto a darse una vuelta en bicicleta a correr y quieren dejar el, el, el smartphone en la casa y quieren solo salir a monitorear su actividad física. Y la otra diferencia es el tema de modo natación en el Watches Pro. El Watches Pro pues, ya va a tener incluido el modo de entrenamiento en natación. Ok, ok, bueno, entendido. Ahora... No. Hay muchas más preguntas. Una de esas es ¿con qué versión del sistema operativo viene el C15 y cuántas actualizaciones va a tener? Con el Android 10. De momento viene el C15 con el Android 10. Y también eh, tenemos la primera versión de nuestro Realme UI. Eh, de... David, se, ¿se le está yendo un poco el sonido? ¿Podría repetir esa parte? Listo, ya, volvió, volvió. Ya, listo. Perdón. Listo. ¿Listo? ¿Me oyes? Entonces, está, sí, estamos, volvemos. Estamos, listo, volvemos. Entonces, estamos con la versión de Android 10 en nuestro dispositivo y con eh, la primera versión del Realme sí. UI, que es la capa personalizada de Realme, sobre el sistema operativo de Android. OK. Y, ¿vamos a tener actualizaciones a Android 11? Eh, vamos, esperamos tener actualización a Android 11 sobre nuestro dispositivo. Bueno. ¿Y parches de seguridad? Eh, todo, tenemos todas las garantías de parches de seguridad. Pues, contamos también con, con, el, con el tema de estar ofreciendo un dispositivo Android con todos los servicios de Google. Bueno, David, hay dos preguntas espinosas. Le voy a hacer la más espinosa de todas, y es el precio, el precio de cada uno. El precio de cada uno. Nosotros lo trajimos al país en un, la módica suma de 729.900 pesos. Eh, este dispositivos son exclusivos en Claro, en los Claro Colombia, en los centros de atención y ventas y también en, el, en, en la página de internet de ellos. Sin embargo, eh, por lanzamiento nosotros estamos ofreciendo nuestro dispositivo en 690 mil 900 pesos para los clientes eh, prepago de contado en, en Claro. También para los clientes pospago de contado, el dispositivo ayer me pasaron, de hecho esta mañana la noticia, que el dispositivo lo bajamos de precio para los clientes pospago de Claro a 621 mil 900 pesos. Entonces es un muy buen descuento para los clientes eh, de Claro que quieren adquirir el C15. Bueno, y en el caso del reloj, porque el mío ya está pidiendo cambio. ¿cómo, cómo me encanta, me encanta que se meta la mano del bolsillo para para adquirir tecnología, don Felipe, me encanta. Bueno, en el caso, en el caso del hablemos primero del Watches. En el caso del Watches, nuestro dispositivo lo tenemos en Colombia a una módica suma de $349,900 pesos. Es un, premio, un precio bastante cómodo, bastante asequible. ¿Y? y en el caso del Watch S Pro, lo tenemos a una módica suma de $579,900 pesos. Es pre son precios de lanzamiento. Okay, bueno, los, podemos la adquirir vi... también, los podemos adquirir también en, en las tiendas de él. Estos sí son eh, en, en el comercio que nosotros, eh, con los que hemos venido trabajando desde que llegamos a Colombia. Linio, en Linio Colombia, en Mercado Libre Colombia y también en falabella.com y le hacemos palabra Bueno, acá están preguntando sobre temas como NFC y la carga inalámbrica. ¿El C15 entra en, en la categoría de los teléfonos que tiene NFC? Sí, señor. El C15 entra en esa categoría. Ok. ¿Y la carga inalámbrica llega al C15 o no llega? No llega al C15 todavía, pero tiene una sorpresa y es que por la gran capacidad de batería que tiene el C15 podemos usar el tema de la carga reversible para quienes, como usted, de pronto son usuarios de dispositivos que la batería se les suele descargar hacia las 10, 11 de la mañana. Pasa, pasa. Bueno, David, última pregunta. ¿Desde ya los podemos comprar todos o hay alguno que no haya llegado al país? En cuanto al C15... Desde el 27 de marzo vamos a estar, o sea, desde mañana vamos a estar en las tiendas, claro, en los centros de atención y ventas o CAPS, como ellos lo llaman, y también en el, en el comercio electrónico de, de Claro Colombia, claro.com.co. Y eh, bueno, en cuanto a nuestros dispositivos, ya los encontramos en Linio, en Falabella y en Mercado Libre Colombia. Buenísimo. Entonces, desde ya, lo que quieran, pueden salir a adquirirlo y próximamente en TechCetera, Tenga, tendrán más información sobre las pruebas de uso de estos dispositivos. David, no me queda más que, que darle las gracias realmente por su tiempo. Yo sé que usted es un tipo muy ejecutivo, muy, muy ocupado, pero sacó un hueco <risas> en su agenda para respondernos. Eso no se ve todos los días. No mentiras, Eso no se ve ¿sabes? todos los días. No, mentiras. Usted sabe que está en casa, nada que hacer. Se sabe, acá, acá Muchísimas esperamos. gracias. Muchísimas bueno. gracias, don Felipe Liscano, por el espacio, a los amigos de Tech, etcétera, y a todos los que se conectaron eh, para a, oírnos hablar de tecnología y de lo nuevo Real Me que trae Colombia. Listo, y una cuña, Angélica también está esperando que le lleguen los productos para probarlos, ¿no? <risa> Porque acá. Un no saludo a nuestra, un a nuestra querida amiga Angélica, eh, yo creo que muy pronto va a saber de nosotros. Listo, que estén bien todos, cuídense. Un saludo, cuídense, chao chao Chao